No, pero yo digo, mira, por ejemplo, yo vi, yo he esto, el otro día estaba, estaba en un podcast, estaba agachando de que decían que eh, eh, la, la película de Karate Kid, no era un premio, no estuve, ¿qué es No era así como estaban peleándose el, la, el, el primer lugar de Estados Unidos. ¿En qué era, sentido? ¿De que era muy buena? No, era el combate, weón. Bueno. Ah, que no. Era ah. una weá de la comuna, era sí, como pues, sí, era una, sí, ¿quién pues? era el mejor de Puerto Alto. Claro, pero era pero, muy épico. Ya, pues, ¿Para, para es muy... <risa> sí, pues, porque, pero el rollo es que a mí me ha pasado personalmente cuando, por ejemplo, veo TikTok y bueno, esa música sí. bacán. Entonces, yo veo, a mí, yo quiero llevar mucho a mi hija bueno, a escuchar música. ¿Ya? A, que se pueda escuchar lugares, pero aquí, como tú decís es como todo muy poco. Claro, muy Entonces, yo quiero aprender a tomar. Yo lo que voy escuchar una, un una grupo bajo un metro, puro, puro viento trompón, weón, con un loco batero El trompón me gustó ese. Sí, weón, eso Y los locos hacen tocar y todo eso. Entonces, pero no es, no es como esa weá de... ¿Cachai? Y de, de cómo aprender weá. Es como acá, claro. son dos weá y era... Claro. Tres, ¿Cachai? Igual yo siento, yo siento mucha admiración cuando veo en el metro así, a un cabrón chico con un, con un instrumento, así como que tú sabes que estuvo con un trombón, así, o con una saxo así, aguardado, ¿cachai? Como que sabís que el, el cabro chico se está juntando a tocar un instrumento complicado, así como... Ah, ya que es lo que tiene mérito en aprender una cosa claro. que igual es no, no. complicado. Oye, ya, hablando de karate, un dato que, que lo leí hace poquito y me pareció increíble. Sí. Ya, a ver si me decís que el viejo no sabe karate. Sabe. No, no, no, no, no. No, el viejo sí sabía karate para morita me, A mí me dijeron que no, no, no sé. Yo que... Yo sabía que no. Uy, lo voy a averiguar, ¿eh? no, yo, sabía que, yo sabía que era referente de, de esta volada, pero no, no me lo he dicho. si que Morita lo Pat, Pat Morita, Pat Morita cuando hizo Karate Kid, cuando, ¿hay visto a, a, a... cómo se llama? luz. no, no. El protagonista Karate Kid. Sí, hoy, pero en la serie nueva. En la serie nueva, ya. Puta al como 2, Ya, pero lo he cachado, el El actor es el loco que tiene casi 60 años. Sí. 50 años. Pat Morita cuando hizo Karate Kid tenía 53 años. ¿Qué te Eso es la comparación. Pat Morita, 53 años, este otro loco, 60 años. Veía a este weón, y es un weón que no ha cambiado nada. Y Pat Morita, a los 53 años, parecía un viejo de 80. Ah, ya, ¿Cachai? ya, ya, ya. ya, ya sí, sí, sí, sí, sí. Pat, Pat Morita, cuando era viejo, cuando tú lo veías, ¿Sí? tú decías, ah, es un anciano venerable y sabio. Y, no, y tenía 53 años. ¿no? Que el día de hoy ya es como... Uy, ¿cómo van a trabajar? Bien claro, bien. ¿cacho? ¿Sigue trabajando? ¿Cómo, cómo querés jubilar? ¿Te faltan 10 años? ¿Te faltan 15 años? 15 años. Y sí, pues el... El... El... <coughs> que no sé, pues antes parece que A los 40, 50 años Ya como que te tenías que ir de viejo Ya como que te tenías que hacer asumir... que hoy es que yo creo que esa hueá para mí es como... Una hueá muy simple Tipo alimentación tu día Oka, que, Oka, tú, sí, tú, muchas cosas como ya tu día cómo te alimentáis, tu porque, estrés tu porque el otro loco parece ¿cachai? tiene casi 60 ¿Qué es el Beto sí, wey, Beto, Beto Cuevas tiene 50 años oye Beto wea Beto wea... ¿qué le pasa a ese según... hombre yo cuando veo ese weón tú cachetas la... de que se trata mentira la canción sí no nunca nunca se puede hacer la weá la mentira se trata de que el loco cuenta de que que está ahí con la loca que andaba, que era guapísima en Argentina. La, la, la, esposa de siempre, ¿no? No, pues está separado, ¿no? Ah, yeah. ya. lo que pasa es que mentira era porque el loco se caga, recagaba la mina. No. Se la recagaba. Entonces el loco, mentira, se trataba de que él llegaba a la casa y se sentía como el tico, ¿no? porque se traía cagaba a la loca, llegó, pasaba así, no sé, a, a, a la otra mina y la loca decía ¿dónde está? y no, estaba tocando con la ley la. Ley me fui a tomar una weá y, y el loco era como esa... yo creo que hay una psicopatía ahí con la mentira de... con respecto a eso entonces de ahí viene la canción es como lo que le pasa a Benjamín de Puña. que cuando Andrea me hablado de la weá y decía ese weón en nuestros tiempos igual era como... no sé si volada, pero era como... oye weón el loco se come mina es un potro salvaje, es más de la weá pero el loco, ya esa weá es como que ya era como. Pero hay un límite en que ya no, es como que no, no, tú podías no. mirar al loco porque... o tener un poco de envidia porque el loco lo hace, pero el loco lo hace daño, ¿no? Claro, ya, El loco como... ya es un bolón que, por ejemplo, tuvo con una loca, tiene tres hijos, y después se fue a España y con un hijo argentino, ¿no? Y tuvo tres más allá. Ya. no? Entonces como que ajá, ya, es ya que no es no no chistosa la wea. Ya, es que no le conozco tanto, bro. Es que ya, Es como, claro, por ejemplo, un músico... Si yo, yo sé que tiene un, un bolón de, de galán, el rollo, obviamente. Ya, y, como... también sé, y también sé que ahora pasó algo hace poco que... Que como, que, un, un, como una cola de farándula que es lo que estuvo impulsado y o sea, quebró con la China, suave. Uh. De así. Sí, pero la raja la parece. Claro, pero mi color es que, es que, yo, siempre, es que yo siempre me vine considerado como alguien tan aburrido man, que como. Así, la, como un latero, todos sus personajes son así, ah, no, lateramente bien. iguales. El, no, pero estamos hablando de sí, pero porque eso. Estamos hablando de eso. Pero yo, yo lo trapa, yo he traspasado siempre a ese ámbito, entonces siempre pensé... ¿Cómo se llama el loco? El, el amigo de Valenzuela. El Valenzuela. loco Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo vas a loco? Eh. ¿Cuál es? ¿Estás invito? No, pero Sí, pero no voy a ver una actuación de los locos. Se llama... ¿La película? la película Es una serie. Se llama Dementes todos los locos terribles seco menos el de... no. no. no, no. Menos no en serio pero, por... ah, hay bueno. otros que son más deficientes otros que como que se les nota mucho que les falta ese loco interpretando un zorrón de 40 años ya. bueno horrible así como que... es bueno, igual es serio no igual es malísimo, igual, es malísimo. Bueno. y no pero yo te decía el, el... bueno para las minas pero ya que hace daño ya, pues, bueno. el loco que ya desenton así como que ya que ya les cae mal a todos si no le puede, sí, ya, no, no puede tener amigos porque la, no, la, el, el amigo no le presenta son, las cosas no, esos eso, huevos no, eso, bueno, nunca tienes que tenerlos cerca nunca, nah. eso, nunca. Yo, yo tuve amigos así y no me alcanzaron a hacer nada <risa> pero ya había terminado con el local nah, no, sí. son películas pero sí pues eso vi yo que es como ya chistoso por ejemplo en la música y ah, no, loco se come miro Dirty, sí, pues ¿has visto esa película? no, ya hay una película en Netflix que es The Poison de Poison. Poison, es de ese grupo. ¿De el grupo Poison? Sí. ¿Pero una película cuando cuentan? No, película Poison. No. Montecruz ¿Montecruz? Pero, sí. pero, pero espera, hicieron una sí. película. Sí, esa es una ah, está, está película. ¿sí? No sí. Sí. El loco, ¿cómo se llama el grupo de que el loco de la, de la baterista del baterista que se comió la papel de Limbinson? ¿Ese grupo? Eh, sí, el de Tommy Lee. Ya, ese grupo, ese ese grupo de Montecruz ya, La película se llama Dirty. Ah, ¿dónde está la Pamela Anderson? No, no, sale la Pamela Anderson. Sí, ah, donde sale. Sí, pero, pero es loco. Hay, ya... aquí hay una película que es de ahora de Pamela Anderson con Tomilín. No sé si se la... No, ni no, ni no. Ni no. Ni. no, lo que pasa es que esta película habla sobre la película Dirty y es de la, de la banda, ¿cómo se inició y todo ah. esto? El rollo y que el vocalista, weón, un wow", wow", que se pone todo, todo. Y el, y el baterista, el la, y él el baterista era el único que tenía así como papá, para la, pa la época así como Hijo te queremos, que le va a vivir no. la bar y el loco era así un, de, de try it out. La cosa es que el loco viene y se va a casar con la loca que tenía, era así pero entera puta. no, Entonces, no, no, no, no, no es como de, de hablar mal, el loco, la loca era una puta. No. Y el loco se iba a casar con ella, porque el loco se la había conmigo y todo el mundo sabía que se la había comido claro. y el loco sería... al final no me no acuerdo por qué no se comió la, la milagre pero el, el vocalista bueno, la hacía todo entonces ya yo siento que cuando los locos son tantos ya es como ya para mí es como ya... como que ya con todo y con respecto a los libros claro, quiere hacer el tema de principal me encanta los libros, tal libro? Ah. ¿El libro papel Anderson? Sí, está el libro papel de... No, pero hay libros, sabes que a mí no... Hay libros que son... Dependiendo de, de libro, hay libros que ya son como para relajarse Por ejemplo, a mí era la crítica que le hacían a las 50 sombras de Grey Mi, mi cuñado trabajaba en el cine, porque, y le cachaba a la vieja vestida con antifácito Yendo sí, a ver... Sí, van a un chacho a la brake, como, ¡No! Entonces... Le gustaba caer en ese pelo, pero yo siento que está bien pues, sí, es una lectura rápida Ahora se sienta hoja, yo creo que. Claro, no, pero es que también, que... también, también. Sí, una lectura rápida y está bien y la gente que, que lea también. Ahora, si te sentís lector por leer, si vuelves la Sombra de Rey, ahí hay ahí como un peligro, ¿cachai? Porque en realidad estás leyendo un libro súper facilito, mi amigo. Es como comerse una hamburguesa con mucho ketchup y decir, ah, soy un gran comenzante. No, no. Ah, ya, una si hamburguesa te con ketchup, no más, ¿cachai? Sí, pero claro. igual. ¿Y si no, no, no, si qué pasar por el ladito? No sí, sí, yo por ejemplo. ¿Y yo tampoco le he leído esos libros, como para decirte. Si, ah, yo llegué hasta años. la mitad Hasta sí, que el loco en la, no. la cara. Yeah. Leí, dejé le, el libro. Yo leí, yo sea, lo que hacía, leía los clásicos. Cuando leía Harto, Drácula, Frankenstein. De, yeah, sí, sí, lo el lo libro lo. más bueno que leí fue El Loco de. así que muy bueno el libro. De hecho, la mirada me lo pidió, fue el de. ¿Cómo se este ¿El, ¿El que investigaba acaso? Charlos How? Sí, bueno. Ah, ya. ah, no, nunca me leí un libro. Sí, sí, bueno, a mí me gustó verlo. Sí, porque de repente no te achaba que leí, pues, y, y estaba ese loco y, y era bueno. ¿Y Stephen King? No, sí, Stephen que la primera no. parte era buena, pero no. no, no, no sí. es, que es muy cinematográfico escribir eso te escribe una película. No, no, no, no, no, no. tiene un... Yo, no, no no hay una voz narrativa, así es como que te la estuviera contando es como si estuviera si escribiendo un guión con un par de palabras bonitas no quiere decir que sea malo, ¿eh? porque son pero ese weón creo ¿no? que tiene como lo que hacía Andy Warhol quiere que la fábrica del tubo te sale? ah, sí. no, pero mi, te, mi teoría es que... le eh, escribe los libros, tiene una máquina de... no, no, que, o sea, también está involucrado en la escritura de los libros no creo que sea solo una pantalla pero sí yo creo que son 10, 20 personas que están han...